Después de unos meses ella estuvo mal Y yo la busqué porque me preocupé por ella Ya les quiero decir con esto Que yo no soy una mala persona Pero las personas que más pensaba Que un día nos iban a ir Se fueron Y... las únicas personas que siempre han estado ahí han sido mis fans porque este año tampoco pasado a veces no tenía ni para mi renta y mucha gente ha de decir ¿cómo puede ser que un artista de la talla de Lili Cetina no tenga dinero? porque todo lo que he grabado la mayoría de lo que había grabado se queda con las compañías donde tú vas a trabajar Y a veces sales de una compañía y todavía sales endeudado en lugar de, de tener tus ganancias, ¿no? Según lo que es, es la fama y uno come de, del trabajo, de las presentaciones. Y si tú no vas a, a trabajar, pues no hay comida. Y yo siempre he pensado, ¿por qué tiene que ser así? Por eso hice mi compañía yo. Y empecé a trabajar yo, pero ha sido tan difícil como no tienen una idea. Porque a mí no me apuesta ningún cacahuate, nadie de los empresarios. Todo lo poco que es de licetina se lo gana con su esfuerzo, con sacrificios. Por eso le agradezco a todos y a cada uno de ustedes que me apoyan. Y todo este año pasado me estuve aguantando. Todo lo que he traído cargando. Pero ha habido noches en que me he pasado llorando. Y a veces renegando de las cosas. Otras veces agradeciendo a Dios y pidiendo que me ayude a soportar lo que venga. Ahorita, bendito Dios, ya se está llenando la agenda otra vez. Y de mi salud ya estoy mejor. Voy mejorando. Todavía... Tengo recaídas, pero ya no es como antes. Antes de repente me empezaba a salir sangre de la nariz, de un oído y, y solamente me decían que no tenía nada. Yo les decía, ¿por qué? Si yo me siento tan mal, no puedo ni subir ni bajar las escaleras, no puedo hacer... Todo mi cuerpo me dolía y me sigue doliendo a veces. Y no encuentro una explicación porque me hacen estudios y dicen que no tengo nada. Y aquí va la otra parte de Lilicet de ¿eh? Yo soy muy creyente de Dios y de mi Virgen. Ahí tengo mis virgencitas. Que siempre le he pedido a Dios y a mi Virgen que cuando me voy a trabajar me cuiden mis hijos. Y a todos mis santitos. Por este, desde el año 2000... 20, en el otro apartamento donde vivía siempre había afuera yo no quiero creer cosas malas o algo pero no sé si eso ya no sé ni qué creer yo lo único que quiero es curarme en mis enfermedades este año pasado siempre había animales muertos en la puerta de mi casa como pájaros, pollos animales y yo siempre pensaba, pues ahí se cayeron. Pero a veces estaban justo en la puerta de la casa. Y pues, yo siempre andado ocupada trabajando y buscándole. Y ahí unos problemas grandísimos con mis hijos. Siempre le he pedido a Dios, le he pedido a Dios que me ayude, que me ayude. Que... Y después, este diciembre pasado... Ha habido otras cosas, que esas me las voy a reservar, pero justo este diciembre pasado, el día de mi cumpleaños, no les estoy mintiendo, Dios sabe que estoy hablando con la verdad, y tengo fotos, tengo pruebas, tengo videos. Me regalaron una maceta de Nochebuena en mi cumpleaños, como siempre. Yo siempre quiero que mis fans estén conmigo. Son mi familia los que me adoptaron. Los que me han ayudado cuando los he ocupado. Son los que han hecho lo poco que es artísticamente Lili Cetina, son mis fans, mi familia. Por eso tengo hasta mis páginas, que Lili Cetina es exclusiva de su gente. De mi gente que siempre me han, me han quitado hambre me han ayudado a quitarle hambre a mis hijos. Y a tener un techo donde donde puedan acobijarse. Este diciembre del 2022, perdón, del 2021, porque yo cumplo el 9 de diciembre, pero me lo hacen siempre entre semana, o lo hago entre semana para poder compartir con todos mis fans. El otro diciembre, este no, del 2022, no, el del 2021. Me regalaron una una maceta así de Nochebuena. Yo no sé quién la, quién la trajo porque, porque como hay una mesa de regalos y pues todos traen y como era en diciembre pues era una noche buena, natural, bonita, grande. Iba a venir la televisión como para marzo de este año pasado a la casa. Pues todo, quedaron los regalos, la Nochebuena la pusimos acá atrás donde yo tengo muchas flores. Y, este, y pues ahí tengo los testigos de que yo no lo encontré. Fue Mamiringa, que es una de mi asistentes, y fue Sandrita, que es otra que viene a ayudarme a veces aquí en la casa. Eh, estaban arreglando todo porque iba a venir la televisión a hacerme una entrevista aquí en la casa. ...para ver cómo vivía antes en el apartamentito y cómo vivía aquí. Yo andaba de gira por Tennessee. Y cuando me, me llaman, me mandan un video... ...donde sacaron la Nochebuena, la tierra... ...porque ya se había secado la Nochebuena. Y iban a, a ponerlo para hacer otras plantas y tener bonita la casa... Porque iba a venir la televisión y su sorpresa de ellos fue que encontraron en esa maceta una muñeca clavada de cabeza en esa Nochebuena que me regalaron el día de mi cumpleaños. No tenía pies. Nada más era la muñeca con su vestido bonito, como una princesa, ¿no? Pero toda la cara deformada, un ojo de aquí bien feo, grande, así el otro, así. La, la nariz calcomida con solo un poro, un hoyo abierto como comido. Y la boca cocida, pegada. Y las manos atadas atrás. <coughs> Y en el vestido, tenía así en una parte del, del vestido abajo, entre el medio de las piernas. Así pues en lo que da así, ¿no? como en la estatura de, de las rodillas, más arribita de las rodillas, de las piernas. Decía muerte. Yo no quiero creer nada y solo quiero tener mi salud. Yo no, yo me grabaron video, me mandaron todo con la persona, yo es dije, vayan y tiren eso lejos de aquí. Y pues luego después pues le platicé a mi mamá y me dijo, no, mija hija, es que tenían que haber destruido eso y quemado y todo eso. Tal vez si una persona me hizo una maldad y aquí lo va a ver y se puede estar riendo de mi tristeza. Adelante, nomás recuerden que todo lo que uno hace se paga. Yo a nadie le he hecho un mal y a nadie me atrevería a hacerle una maldad de esas. Y realmente no sé si, si creo o no creo en eso. Lo único que sí les digo es que he tomado tantos medicamentos, me he hecho tantos estudios y me dicen que nada tengo. Ya estoy mejorando mi salud, pero... Es, es tan horrible que no encuentro ni las palabras para expresarles el sentimiento tan monstruoso que siento porque cómo puede haber personas que te pueden hacer un mal cuando yo lo único que hago es salir adelante echarle ganas para sacar a mis hijos adelante trabajar como un burro porque desde que yo me acuerdo he trabajado como un animal a nadie le he robado nada a nadie le he pedido, si no creen en mi talento, en mi trabajo, que no les no me dé. Pero ¿por qué tener que quererme atacar ya hasta mi vida si algo fuera así? Yo no estoy diciendo 100% que sí, pero esto es lo que estaba pasando. Pero desde ese que me regalaron esa maceta yo empecé a hacer mis cuentas y me empecé a sentir mal. Empecé a sentirme enferma. ¿Quién dio la maceta? Yo no sé. La pusieron en los estados de regalos y pues... Y Desde que encontré esa maceta la encontraron. Yo estaba bien, mal. Andaba tocando en Tennessee. como a los tres días. Yo fui ese día a la iglesia con un padre a eh, que me bendijeran esta crucecita, por eso siempre la traigo, no sé si ustedes la ven, es de San Benito Bendito, y el padre me hizo una oración y, y me empezó a poner agua, yo iba para la iglesia estaba llorando yo, ¿por porque en verdad creo que nadie aprende a valorar tanto la vida hasta que uno siente que con una flor se va marchitando. Yo acabo de cumplir mis 38 años y me llegué a sentir como una viejita que no podía ni subir las escaleras. Yo siempre he sido una persona de... Siempre he sido una persona con un montón de energía. Y me he sentido... Como que cualquier persona de tres veces, cinco veces peso más doble que yo es más liviana que yo. Era un desgaste horrible y, y hoy lo eh, quise platicar porque ya me siento más mejor. Tal vez si una persona me está haciendo un mal, pues ahí le voy a dar para que me siga moviéndole. Pero yo sé que Dios y mi Virgen y mis santitos no me van a dejar. Y la persona que quiere hacerme mal, necesita que le eche muchos más chingadazos porque para que me tumbe a mí está cabrón. Pues con Dios todo y sin Dios nada. Estas personas que me pusieron eso ahí, no sé con qué fin lo hicieron, pero este diciembre otra vez, 9 de diciembre, el, no, perdón, lo hicimos el, el 7, pero para este, este cumpleaños otra vez de diciembre, muchas gracias por sus regalos. Me volvieron a, a regalar otra nochebuena. Me volvieron a mandar otra, otra maceta de Nochebuena. Y yo en cuanto la vi, no quise ni tocar ni nada, solamente pedí que fueran a tirarla. La verdad no, no pedí ni que la revisaran. Solamente me entró un ataque de pánico que estaba yo así temblando y les dije vayan por favor y tiren eso no lo quiero ver no quiero volver a estar mal es difícil tal vez que me entiendan lo que siento pero siento un nudo aquí que no me deja ni llorar pero no me deja ni expresar, me siento siento mal, pero ojalá que las personas que están actuando mal en contra de mí, sea de alguna forma u otra, yo no les deseo el mal, les deseo el bien, pero ojalá que no que no sientan nada de lo que yo he sentido, porque repentinamente después de toda la enfermedad y todo lo que sentía, Muchísima gente que hasta me quería mucho se alejó. Me empecé a ver sola, personas que, que me decían que me apoyaban, que me querían. Se alejaron. Todas empezaron a desaparecer por arte de magia. Después hasta perdí todos los contactos en mi teléfono. De como por arte de magia se borraron todos mis contactos y no los podía descargar. que algo pasó, de repente me dormí un día y el teléfono ya, otro día desperté y ya no, estaba apagado el teléfono lo quise ver y ya se veía, estaba limpia la memoria no tenía nada y pues nadie lo pudo haber hecho porque yo me dormí sola, no había nadie conmigo cosas muy raras que han pasado y lo único que les quiero decir es que no se fijen tanto en las letras que no doy el ancho como antes tal vez en la música el sentimiento ahí está sigo componiendo más canciones y creo que después de estas experiencias tengo más cosas para contar pero una cosa sí les voy a pedir si les gusta mi trabajo y, y lo que hago de corazón porque Dios sabe que a veces no tengo ni para hacer el material que necesito y yo no sé dónde chingados me meto, pero... Yo no sé ni dónde chingados me meto, pero logro hacer ese material. Y ahorita lo que estoy haciendo es para mí. Estoy haciendo el esfuerzo, pero ya lo poco que me lleguen, dos, tres dólares de mis canciones ya son mías. Son para recibir ese dinero yo. Porque estos años me he desesperado y he estado con algunas dos o tres compañías no, he estado con dos sí, tres he hecho tratos con tres desde toda mi carrera que han sido de muy poco tiempo donde he estado con una solamente me asocié en algo pero pues el material era para esa compañía la otra compañía pues ustedes ya saben fue la primera que no quiero ni acordarme el sufrimientos que pasé y y esos días y meses de angustia y la última donde duré solo ocho meses y ustedes saben que tal vez esas personas se hablaron de mí yo no, tengo mi sentir y tengo aquí como mujer me hicieron sentir menos, me hicieron sentir poca cosa hasta me sacaron de un tour pero Dios es grande, yo no voy a quitar el dedo del renglón Ha habido, una, ha habido muchas compañías, hay muchos de compañías bien famosas que ustedes pueden ver y me reservo los nombres. Y ellos mismos me han dicho, Lili, yo soy fanática de tu música, yo me he empedado con tu música, yo escucho tus corridos, yo escucho porque es una mujer de huevos, cabrona y así. Pero nadie me ha dicho, ven Lili, yo te voy a impulsar tu música, vamos a echarle y vas a ser la número uno en el regional, o en lo que sea, o vamos a tratar de estar en los mejores lugares. Nadie. Hasta que yo no les demuestro, así como empecé, hasta que yo no les demuestro de que está hecha Lilicetina. hasta que no me gano yo ese respeto, es que ya me lo dan. Es muy difícil para las mujeres. Pero a veces he pensado yo que, que la vida se ha enseñado conmigo, porque tantas cosas que he pasado, a los que ustedes ya saben, y ahora tener que estar pasando esta situación, me hace sentir mal, pero saben que he descubierto entre todo eso malo, que gracias a Dios mi salud ya va mejorando, que gracias a Dios ya estoy empezando a cantar otra vez como antes, me atreví a hacer los videos en vivo, no porque me salen exactamente la voz como antes, pero quiero que sepan como esa canción de qué agonía, yo le agregué un verso más donde, donde dice perdón si no te supe más y, y voy a amar y voy bajando la voz, eso lo voy haciendo yo no es un efecto ni nada, eso es 100% real, así la puedo cantar en vivo 100%, porque esa canción no tiene editado nada, está con todo y sus errores, grabamos todas las voces y luego ya nomás hicimos el playback del video, pero las voces no están masterizadas, no están arreglada la voz, nomás lo único que le hacen es emparejar la voz porque se oye un poquito más fuerte, pero nunca... Hay, hay que cortarle aquí, que vamos a pegarle como en el estudio. Nada, lo que ustedes pueden escuchar de ahí, muchos videos que ustedes pueden ver ahí que es, dicen son en vivos, en realidad, pues los editan. Yo no, la persona que me ayudó hasta grabar estas canciones no sabe editar eso, sino.